y ya yeah. hola gente estamos en un nuevo vídeo jugando fortnite disculpadme por no subir vídeo hace dos semanas pero es que pues ha habido problemas vale pero eso no importa ahora mismo así que le damos a jugar con la skin de la roca una skin muy chula skin secreta de este pase batalla muy buena skin 20. Yo le doy un 9, un 8,5 de 10. Yo le doy. Fusil. Bien, bien. Minis. También bien. Te lo acepto. Vale. Nos curamos con los minis. Sinceramente prefiero El MK7 no, no sé, uh -huh. Vale Bien Uy, me va a quitar el casco Ahí Ahí está Que muestre la cara La roca en el santuario renta muchísimo porque o sea uf, es que sabes con un loot de esta casa sobre todo de las otras no sé pero de esta sabes con un loot tremendo dios cuántos minis tengo porque me dan tantos minis epic games no me des más minis por favor ah, han vuelto los arcos muy bien bueno creo que ya todo el mundo lo sabe pero Sigo con el Sniper Me gusta más el Sniper eh, No mm, No mm, No Y ahora vamos Abajo Ni toda la escopeta pesada eh. La, yo, yo soy fan de la escopeta pesada Sinceramente Soy muy fan de la escopeta pesada no me estoy encontrando gente y todavía quedan 50 de personas No me encuentro gente, vale Vale, bien Ahí, ahí, muy bien Vale, justo Dije, no me encontré gente y me encuentro Gente, es que Fortnite me quiere Fortnite me quiere Uy, uy, uy, uy, uy, uy Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy me da otro. Y me da otro. Uy, me da otro. Vale. Vale. Espera. Voy a marcarlo. Vale. Bien. Por fin voy a tener un loot bueno. Bien. Uy, vale. Dios, qué pesados. Por Dios. Dejadme ya. Dejadme ya. Por favor Admi Ya Maradme el que solo hay dos Porque si no Vale Me gusta esta temporada Solo que le falta algo Venga ya Estoy hablando por favor Estoy hablando un poco de paz, por favor. Ay, no tiene sniper. Oh, oh, oh, oh, ¿Qué dices? ¿Cómo? Ay, picaste. Picaste. Picaste muy bien, muy bien, así me gusta, así me gusta, así me gusta. Oh, Dios mío! ¿Qué imbo tengo? ¿Qué imbo tengo? ¿Qué imbo tengo? Por Dios, por Dios. Podría haberlo aprovechado, pero no. ¿Qué imbo tenemos los dos? Te lo juro. Ahí, ahí, ahí, eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta. Eso me gusta. Ahora va a tener escopeta pesada Y... Bien Vale Uy, este arco a mí sí me gusta, ¿eh? Este arco a mí sí me gusta Es mi favorito Este arco Tenía también corona, pero no nos interesa Ay, mira, tenía poti esto sí nos interesa Ahora van a saber dónde estoy Es lo malo Vale, va a cambiarme esta poti por los minis Porque los minis Ya tengo seis y no necesito 11 Bien Tremenda kill que nos acabamos de hacer ahí Sin escopeta Sigo sin escopeta Nadie tiene escopeta al parecer Así que mira Bueno, sigo contando lo que iba a decir Bueno Me gusta esta temporada Pero creo que le falta algo el mapa, pues. Me. Sinceramente, yo me sorprendí más por el. Por el capítulo 2, más que por este capítulo. Sinceramente, mi lugar favorito de, de este mapa es el Santuario, el Daily Bugle Y ninguno más. No me gusta casi ninguno más. Y el anterior capítulo, pues, me gustaba. Me gustaba mucho el centro del capítulo 2, temporada 1, ¿eh? hablo. Me gustaba mucho el centro Que había como una casa Que era como, como Como cómo se llamaba esta Isla que había Ahí Bueno que Era como una zona del capítulo 1 Me ha tocado Absolutamente lo mismo que en Que en el otro Me encanta, gracias Fortnite cómo se nota que no quieras que gane La partida Sinceramente ese tío era bueno, ¿eh? Yo lo veía bueno. Uy, oh, una escopeta. Me la voy a cambiar por esto. Sí, por fin. Una escopeta. Que llevo siete años pidiéndola. No es tanto, Fortnite. Ay, que estoy en la tormenta, vale. Qué guay. Y sinceramente este capítulo me gusta. La lo, lo de las coronas está guapísimo. Pero sinceramente, pues, las armas que hay no me gustan ni un pimiento. Lo único, la MK7 y tal vez el subfusil se pueden salvar, pero el Sniper es el peor Sniper que he visto en mi vida. El pase de batalla, mmm, ni Funifa. O sea, para mí la mejor skin del pase de batalla es, fue la de mmm, la Spearman. O la de la roca Sinceramente Entre esas dos estoy Porque la de la roca me parece mmm, De 10 No tanto de 10 Porque lo único que no me gusta En sí es el casco que lleva este Este no me gusta ese casco Me gusta más sin máscara Sinceramente Más me gusta y bueno Nadie por la partida Parece que Que la gente no quiere estar conmigo No quiere pelear conmigo la gente Uy, he oído alguien. Ay no, no, no, no Yo quiero pelear pero no Sinceramente quiero pelear pero no quiero pelear Ay, si me pudiese esconder aquí... Tal vez me puedo. No. No. No quiero entrar aquí. Va a haber muchos camperos. No sé ahora qué hacer. Voy a la zona de desierta. Es que, claro, en... En Rocky Rills.. O sea, habrán, estarán ya tres personas Por lo menos Entonces voy a intentar no ir a Rocky ¿Ves? Hay uno ahí Ah, no, es un cuervo ¿Qué es No, sí, es una persona creo No lo sé, es que Voy mal de la vista lo juro Un tornado, vale Aquí debe de haber gente Vale, perfecto Me encanta Y no lo veo encima Ah, vale, creo que ya lo vi Ah, no, vale Qué guay Atáqueme porfa Espera. Atácame porfa para que así te pueda ver Qué estás haciendo Qué es lo que estás haciendo Dónde estás No sé gente Me dan muy mala espina. Todo Me disparó desde aquí Desde la gasolinera creo Disparó ¿Estará escondido Ahí en la cafetería? Pues no lo sé, la verdad Vale El tornado va hacia Rocky Rills No estoy en zona, perfecto Pero él tampoco Así que perfecto también Tendrá que moverse Es que tampoco quiero presionarlo Porque al final... Me va a matar a mí Como le pasó al tío que maté antes Y eso no lo quiero ¿Pero dónde está? No me quiero sumar tanto Tornado está muy lejos Yo quería ir hacia el tornado, pero está muy lejos Vale, 6 segundos Maldita sea, ¿de dónde me ha disparado? Gente, estoy jugando muy táctico No campero, táctico Ahí hay gente, por ahí Acabo de ver una persona por ahí. Vale, vale, vale. vale. Qué guay, me encanta. No hay ninguna skybase ¿eh? Vámonos. Ahí hay gente. Ahí hay gente, vale. Bien. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. No. Ya gente, ya. Pero por qué disparo con su fusil, madre. Dos personas, o sea, ¿por qué se han matado? ¿Por qué se han matado? Gente, ahora mismo tengo. Cero Cero De perder O sea, de... Um, sí Uf, muy... ¡Oh, ¡Gente! <ríe> gente, se ha matado de caída Gente <ríe> Se ha matado de caída Que se ha matado de caída lo más random que me ha pasado en la semana Que se ha muerto de caída Con dos kills pero se ha muerto de caída O sea, le iba a tirar Pero él saltó Y no lo calculó bien Unos metros más Y sobrevive Bueno gente, espero que os haya gustado esta partida Con la roca el, la roca me da suerte y bueno espero que os haya gustado buena partida sinceramente 11 coronas y hasta